Hola, bienvenidos una vez más, tenemos un informe especial el día de hoy y es que una compañía muy interesante llamada JoyPR eh, ha generado una nueva estrategia a través de una aplicación de su sitio web para que las relaciones públicas sean de una forma más efectiva y obviamente utilizando la tecnología como un soporte increíble para lograr el éxito. Y nos encontramos hoy con Andrea Moro Folker, ella es la CEO y fundadora de esta compañía. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por tenerme. Excelente, ¿no? Excelente que estés con nosotros. Y cuéntanos, para comenzar, ¿cómo nace Joy PR. ¿Cuál es el concepto y definitivamente por qué se basa en tecnología? Bueno, eh, nació de, de una idea también. Yo soy eh, vivo en Suecia, soy argentina, pero tengo mi corazón en Latinoamérica. Y me di cuenta que estaba faltando un... Eh, una plataforma en los países latinoamericanos que ayuden a bajar los muros en las relaciones públicas. Yo trabajé muchos años con marketing también en Latinoamérica y las relaciones públicas es como el último área de que, que no se digitalizó tanto. Entonces, ahí es como, ¿cómo podemos bajar los muros de relaciones públicas? ¿Cómo hacerlos más fácil? ¿Puede ser más rápido? Tener un poco más de insights y con, con la ayuda de la tecnología. Y que más historias, eh, la misión es que más historias de muchas compañías puedan salir eh, y ser contadas por los medios para que las nuevas generaciones, también se inspiran que, que se pueda hacer, que se puedan hacer nuevas compañías, que tenemos ideas y que Latinoamérica siga vibrando ¿no? y, y sale adelante y ese es el, el misión y el corazón que, que tiene Joyper. Y es que el concepto es supremamente interesante, inmersivo y con grandes posibilidades de avance en Latinoamérica y en todos los países de habla hispana. Eh, Andrea, ¿De qué forma Joy PR entendió que la tecnología era la base para darle un nuevo sabor al hecho de contar historias? Bueno, como en todo el mundo, la tecnología eh, baja los muros en muchas partes, eh, en áreas. Y se habla mucho de democratizar. Eh, y un ejemplo que yo uso muchas veces es LinkedIn. Antes de LinkedIn... Eh, los, los contactos en tu network eran siempre los que conociste en tu en tu trabajo en tu vida eh, pero de repente tengo un, un network muchísimo más grande y he tenido oportunidades de conocer eh, y trabajar y oportunidades de trabajo oportunidades de, de hacer ventas oportunidades muchas más interesantes porque unos contactos que yo físicamente nunca eh, los conocí y Ahora, por ejemplo, Joyper es lo mismo también, es eso, darle más oportunidad de conocer a periodistas o, o contactos fuera de los contactos que uno tiene en su área donde está localmente y eh, eso es como bajar el muro, ¿no? De, de ¿no? que no sea tan difícil, que no sea tan... Eh, como tenés que ser el profesional de PR, podés empezar a trabajar con PR y, y llegar a los medios y los medios también los periodistas van a tener historias que por ahí a veces no le llegan hoy eh, de sus contactos, entonces es como hacer ese... Eh, Bridge, disculpame el inglés, amiga, el español en el inglés lo uso eh, como un enlace entre, entre los periodistas y, y compañías y brands y, y que tengan historias eh, que a veces por ahí no, no les llegaría a ustedes. Eh, y eso es como la parte de los contactos, pero no es solamente la base de datos, porque la base de datos es, es una cosa, pero hay otras cosas que, por ejemplo, todo se trata de relaciones. Las relaciones humanas es lo más es lo más importante y es más que y especialmente en relaciones públicas, es cuidar esas relaciones. Y para poder hacer eh, la digitalización, lo que te, la tecnología te puede dar es la parte analítica, es conocer, tenés nuevas perspectivas, tenés más conocimientos y con ese conocimiento podés mejorar las relaciones. Realmente los periodistas les va a llegar el contenido eh, eh, con estrategias y tácticas que ya vienen. Eh, por la tecnología como analizadas, cuáles son los más inter interesados, esto les llega bien, esto no. Entonces ahí te da un poco más de, de perspectivas que, que la tecnología te puede dar. Excelente. Y es que definitivamente se abren nuevas oportunidades para todos los comunicadores en el sentido de que usando la tecnología pues pueden abordarse nuevas, eh, nuevos contactos, nuevas personas que inter se interesen en las historias y que obviamente las marcas se ven favorecidas por todo aquello que implica eh, que definitivamente se puedan contar esas historias en diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, Andrea, ¿cuál es la tendencia del relacionamiento para los próximos años, basados obviamente en la aplicación de tecnologías como la que tiene Joy PR? Bueno, la, lo, hay un montón de, de diferentes tendencias, obviamente, pero la digitalización sigue. Ya es como que hay que... Embrace, hay que, hay que usarla y si va a seguir siendo digitalizarse todavía mucho, muchísimo más. Eh, pero hay un algo también, el, el ya, no es solamente mandar un comunicado de prensa, es algo más, es ser como socio de contenido eh, entre los medios y los profesionales, es cómo encontramos esas historias, ideas eh, y tener ese, entonces ese enlace, fácil de, de encontrarse eh, y, y llegar a poder ser ese, ese socio de contenido eh, a través de una tecnología. Después, lo, lo más importante también creo que no, hay, no, hay, no, le está, no le falta a nadie que hay que medir y tenemos que medir el, lo, el success de todo lo que hacemos. El return on investment es algo que no le pasa a nadie y también en, en relaciones públicas lo tenemos que que medir y cómo son los efectos y ahí es la tecnología es donde mejor puede ayudar con el monitoreo con el big data con las analíticas eh, y así poder eh, bueno como yo trabajaba en marketing y tengo marketing es que no te saquen el budget, como que te quede esa parte de, de, de poder medir y decir, esos este, son eh, los hard facts que tenemos para, para medir y lo, que, lo bueno que estamos haciendo para las marcas. Finalmente, eh, ¿cómo se puede participar con JPR? ¿Cómo se puede eh, estar en JPR o usar la plataforma? Entonces, pues, cuéntanos. Ay, es como todo... Eh, es, como servicio en la nube, es eh, entrar en nuestra página web, eh, registrarte y probarlo por, por dos semanas. Y después, si te gusta, eh, usar les, eh, hacer una suscripción por mes. Y hay dos diferentes, tenemos dos diferentes clientes. Puede ser marca, eh, una compañía. Eh, o también hay eh, especiales eh, suscripciones para agencias que trabajan con marcas. Y ellos tienen otra, otra área específica para ayudar a sus, sus clientes y con toda la estadística con, con las salas de presas digitales y todo esto eh, está incluido en, en la suscripción. Muy bien, hoy hemos estado con Andrea Murofolker, ella es la CEO y fundadora de Joy PR un nuevo emprendimiento desde Suecia, desde Argentina para Latinoamérica, así que hay muchas cosas muy lindas que aprender y que obviamente eh, aportar a través de esta plataforma gracias Andrea por haber estado con nosotros gracias, gracias a ustedes chao, gracias